Buenos días, soy Virginia Castanedo. Aquí estamos una vez más en un, en un vídeo del canal de Creatividad y Educación Emocional. Hoy hablando de uno de los grandes de la psicología humanista, Abraham Maslow, y de sus personas autorrealizadoras. En este caso y en, esto, en este vídeo vamos a hablar de cuáles son las motivaciones y las gratificaciones, es decir, en qué basan su vida las personas autorrealizadoras, que son básicamente las personas las personas felices y basadas en valores. Bueno, la gratificación, la gratificación de estas personas no se basa en, una, no se basa en, en la economía, el prestigio, el estatus eh, ni, en, ni, en ni en otras necesidades, lo que sí que se basa es en esa gratificación interna de, de, de saber que estás haciendo lo correcto, tratando de hacer un mundo mejor. Por ejemplo, son personas que se alegran mucho de los logros de, los logros de las personas, se alegran de que, de que triunfe el bien, de que finalmente las, las personas que, con las que se relacionan, pues hay, siempre hay épocas en las que lo puedes pasar peor y demás, pero cuando finalmente logras salir de, de esa situación difícil, son personas que sabes, que sabes y sientes y notas que se alegran de manera sincera. Igual que, que sienten una indignación, la indignación que nace de, de, que nace de la injusticia de cuando, cuando es el mal el que, el que triunfa, o las personas malvadas se salen con la suya, tratan de hacer un mundo mejor, siempre desde eh, la paz y la armonía, y es muy importante, aceptando las cosas y las personas como son, y a la vez tratando desde la responsabilidad y desde su, desde, su, desde su punto de partida, desde su entorno más cercano, desde la responsabilidad, tratan de cambiar aquello que no les gusta del mundo, siempre, o de las personas, siempre, aceptando lo que realmente hay, porque parten de la paz. No buscan el enfrentamiento ni la lucha, aunque si sí se, sí se ven obligados a, a pelear en casos, de, en casos extremos como por ejemplo en, en guerras, rebeliones y demás. Esta es una opinión personal, entiendo que lo, lo continu que continuarán luchando por las injusticias, porque la situación, las situaciones que marca a Maslow siempre son situaciones muy ideales. Ojalá, ojalá todo el mundo pudiéramos vivir esa situación ideal en la que nos basáramos en metanecesidades porque realmente tuviéramos todas las necesidades básicas cubiertas.